casos escalofriantes. Cada día se generan horas de contenido extraño, captado por los millones de celulares y cámaras que existen por cada individuo en el mundo. Es imposible dar seguimiento a cada caso extraño porque inmediatamente surgen nuevas evidencias de un mundo sobrenatural. Hoy les presentaré cinco casos que me han mandado vía email para compartir con todos ustedes. Amantes del misterio Así que apaguen las luces, colóquense los audífonos Y acompáñenme en este recorrido siniestro Número 1 duente en el árbol Los siguientes videos fueron subidos a TikTok La chica que los grabó mostraba la naturaleza que hay en Monterrey, Nuevo León Esto en México Nunca pensó que fortuitamente grabara lo que hasta el momento piensa que es una criatura paranormal. Miren, ¿quienes piensan que en Monterrey nada más tenemos pura ciudad y cerros y montañas? Y ya no, también tenemos ríos, vean esta hermosura. Miren, este espacio de aquí se llama el Charco de las Víboras. Está hondo, no sé cuánto mide, la verdad no me puedo meter porque no traigo ropa, pero las personas se agarran de ese palito, se columpian y se avientan ahí y vean, está hermoso. Jesnys comenta que momentos antes en el hueco del tronco no se veía ese rostro, pero en el video que grabó se puede ver que una aparente criatura la observa desde el interior de ese árbol. Incluso nota que mueve la boca. ¿Se tratará efectivamente de un duende? Si a mí me lo preguntan, puede ser que el árbol en realidad no tenga un hueco y que lo que vemos son las piedras que se encuentran por detrás. Pero eso por el momento no lo podemos comprobar hasta visitar el llamado Charco de las víboras. Número 2 Brujería en un sapo Existen prácticas aberrantes e inimaginables en lo oscuro de la brujería. La siguiente historia es real lamentablemente. La publicación que se comenzó a compartir en Facebook hablaba de que un hombre escuchó ruidos extraños dentro de su casa. Al seguir el sonido Encontró que bajo su cama había algo que parecía estar vivo. Tomando valentía decidió ver qué era aquello y descubrió un sapo con la boca cocida con un alambre. Al tener piedad del animal decidió llevarlo a un lugar donde le pudieran quitar esos alambres y al liberarlo descubrieron algo más aterrador. Aquel animal había sido utilizado para un trabajo de brujería. Dentro de su boca se encontró una fotografía junto a... A una petición. ¿Qué gente malvada con intenciones retorcidas haría tal repulsivo acto? Por el momento no tenemos más información. Pero al menos sabemos que el sapo ahora se encuentra bien. Número 3. En Nahual de Arriaga. Sucedió en Arriaga, Chiapas. Las comunidades de aquella región del país aún conservan bastantes creencias, de entre las cuales se encuentra la del Nahual, motivo por el cual cuando un hombre comenzó a comportarse de forma extraña y salvaje, los pobladores lo señalaron como un brujo, un Nahual en proceso de transformación de hombre a bestia. Las autoridades decidieron capturarlo y encerrarlo por ser un posible Nahual. Coch, coch, coch, coch, coch, coch, coch, coch. No hacía allá y Así en cuatro patas corrió desde mi barrio hasta la forma. Atravesó el río la chuchada, hoy la van a traer la chuchada donde venía el verde. La conducta de este hombre en verdad causa alarma, ya que se comporta salvajemente. Pero podemos también deducir que no se trataría de un brujo, sino de un hombre con algún tipo de problema mental. Pero en pueblos tan arraigados a sus costumbres como lo es Arriaga, es difícil poder explicar estas patologías mentales. De momento no sabemos el paradero de este hombre. Solo tenemos este video que capturó el momento en que este fue hecho prisionero. Número 4. OVNI NOCTURNO. Son pocos ya los videos de ovnis que causan impacto en aquellos que los ven. Sin embargo, el siguiente material que me llegó a Instagram me pareció bastante auténtico. Fue grabado durante la noche por una pareja de amigos que se percataron del extraño movimiento de un objeto volador que surcaba el cielo a muy baja altura. En la grabación no notamos algún tipo de sonido que nos indicaría que fuera un helicóptero, o un avión y tampoco se trataba de algún globo de cantoya. en realidad lo que estos jóvenes captaron fue algo extraño tal cual las siglas OVNI Objeto Volador No Identificado No güey, ya que tiene base sabe tío? Wey, esa madre está como que plana cabrón. Ajá. Estoy sí, en Ahora hay que quedarnos estáticos, güey, para que se vea que se mueve. Pues wey, si se mueve, güey. No, pero en el video, güey. Que se está moviendo. No, no mames. Güey, güey, güey, no mames. Es un platillo, güey. A ver, vente, vente, gente. vente. No mames, wey, es platillo, wey, wey. Wey. <risa> no james, tío. Güey, esa madre no sabía, güey. Es no mames, ¿qué pedo? Wey. Esto será un dron, güey, pero quién sabe, tío. Güey, graba bien, bro. No, no, ni es drone, güey. No mames, no mames, qué pedo, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puro, güey? ¿Puro, Número 5. El muñeco. El siguiente video me fue enviado sin más información. Lo único que podemos ver es un muñeco sobre un mueble que comienza a moverse sin explicación alguna. Veamos este material. El video no tiene una carga emocional por parte de las personas que lo están grabando Por lo que me indicaría que solo se trata de un video de broma Quizá alguien se encuentre dentro del mueble y por un orificio pueda crear ese movimiento ¿O ustedes qué opinan? Síganme enviando sus evidencias paranormales a mi correo o si lo prefieren, escríbame en mi WhatsApp, el número va a aparecer en pantalla. Ahí me pueden mandar la historia, las fotografías y el video para que podamos hacer una segunda parte de estas evidencias que ustedes me mandan por mensajes. Y también suscríbanse a esto que es la comunidad de la legión Oxlack, donde investigaremos todos los casos misteriosos que surjan en internet y vamos a tratar de darles alguna respuesta. Y también vamos a exponer pues, la historia de la ufología, de lo paranormal, de la criptozoología, de los misterios. Este canal es para ustedes los amantes del terror, del misterio, de lo paranormal y de los extraterrestres. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Mi nombre es Oxlack Castro. Hasta la próxima.